Yo no sé cuántos aquí han tenido que llamar alguna vez a una empresa de tarjetas de crédito, pero lo que sí sé es que hacer esto es algo frustrante y desesperante. ¿Cuántos han tenido esta experiencia? Llamas a la empresa por el teléfono indicado y no recibes una respuesta humana, sino tienes que fajarte con una computadora. Quizás lo que tengas es una simple pregunta, pero en todo caso tienes que presionar el 2 para proceder en español. Presionar el 3 para proceder a la sección de preguntas y después tienes que escuchar nuevamente un nuevo menú y nuevamente decidir qué botón presionar. Dependiendo del tamaño de la empresa que llames, los menús telefónicos de ayuda pueden ser bien extensos. Esto significa que nos podemos pasar varios minutos escuchando y seleccionando cómo proceder. Pero lo más cómico del caso es que en casi toda ocasión, cuando ya has agotado todas las opciones, finalmente escuchas las deseadas palabras. Para hablar con un representante favor de presionar el cero. Pero una vez que presionamos el cero, entonces escuchamos esas palabras que no queremos oír. Escuchamos, todos los representantes están ocupados en este momento, su llamada será contestada en el orden recibida, por favor espere en la línea. Por supuesto que esta espera nunca es corta, así que tenemos que esperar, y esperar, y esperar. Si nos pusimos de suerte y no cometimos ningún error en nuestras elecciones en los menús, finalmente hablamos con alguien que si no está teniendo un día muy malo, nos trata con cortesía y nos ayuda a resolver el problema o la cuestión. Pero si hemos cometido un error entonces no llegamos al departamento debido y somos transferidos para de esta manera iniciar el proceso completo nuevamente. Como les dije, esto es algo frustrante. Es frustrante porque todo esto es algo que agota nuestra paciencia. Es de esto mismo que deseo hablarles en el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la frustración y nuestra paciencia. Si se recordarán, la semana pasada les mencioné que nosotros todos tendemos a ser impacientes. En otras palabras, no siempre estamos dispuestos a esperar en el tiempo de Dios. La realidad es que esperar en Dios es algo que en ocasiones causa gran frustración, y la razón principal es porque se nos agota la paciencia. Así que, hoy vamos a explorar lo que la palabra nos dice acerca del tiempo de Dios. Pasemos ahora a la palabra de Dios, en 2 Pedro capítulo 3,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 en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Como les dije la semana pasada, una gran verdad acerca del ser humano es que nosotros somos impacientes. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Existen algunos que tenemos más paciencia que otros, pero tarde o temprano a todos se nos agota la paciencia. Tarde o temprano llega el momento cuando no queremos esperar más y son en momentos como estos cuando el nivel de frustración aumenta. Lo que sucede entonces es que tomamos determinaciones y hacemos las cosas por nuestra propia voluntad y de la manera que pensamos que es mejor. Pero lo que sucede es que en casi toda ocasión la determinación que hemos tomado o la acción que hemos hecho nos conduce fuera de la voluntad de Dios. La mayor razón por la que esto sucede es porque nosotros vivimos en un mundo apurado y no estamos dispuestos a esperar. Es como muchos suelen decir, se vive en la senda rápida. Esto es la gran realidad para las cosas del mundo. Vivimos en un mundo súper apurado, pero el problema surge cuando tratamos de aplicar esta manera de vivir a las cosas de Dios. Digo esto porque en numerosas ocasiones, cuando nosotros oramos por una situación, si no recibimos la respuesta de inmediato, si el problema o la situación no desaparece al instante, entonces le damos entrada al enemigo en nuestra mente. Le damos entrada al enemigo en nuestra mente al contemplar esos pensamientos que nos llegan diciéndonos que Dios no nos responde o diciéndonos que Él no nos escucha. La consecuencia de esto siempre es la misma, la consecuencia es que dejamos de orar. En otras palabras, permitimos que el enemigo nos derrote y aparte de la voluntad de Dios. Digo esto porque de algo que si sí podemos estar bien seguros es que Dios siempre está atento a las oraciones de todo siervo fiel y las responde según su voluntad. Pero lo que sucede con frecuencia es que nosotros tratamos de imponerle nuestro tiempo a Dios. En otras palabras, tratamos de imponerle nuestras agendas. Pero algo de lo que debemos estar muy conscientes es que la agenda de Dios y la nuestra quizás no coincidan con exactitud. Es por esta misma razón que en los versículos que estamos estudiando en el día de hoy se nos dice. Más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Hermanos. Dios escucha, y Él nos responde, pero todo en el tiempo adecuado. Dios responde en el momento exacto, no antes y no después. Pero como les dije, en ocasiones muchos de nosotros pensamos que Dios no nos escucha. Pensamos que Dios no está haciendo nada. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. En ocasiones, nos frustramos al ver como personas que no sirven a Dios aparentemente prosperan, y nosotros que tenemos temor de Dios, tal parece que nunca salimos adelante. Pero cuando este pensamiento llegue a tu mente, recuerda lo que nos dice su palabra en Salmos 37, 7 cuando leemos. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. En otras palabras... Cuando a nuestra mente lleguen esos pensamientos de rencor e ira, cuando a nuestra mente lleguen esos pensamientos de duda y frustración, tenemos que reconocerlos por lo que son. Reconocerlos como un ataque más del enemigo. Te digo en el día de hoy, reprende esos pensamientos que solo buscan alejarte de la voluntad de Dios. En estos versículos que estamos estudiando en el día de hoy, encontramos que se nos dice...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 pero como todos sabemos, la palabra de Dios es, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y porque su palabra es viva y eficaz, entonces podemos decir con certeza que nos habla en toda situación. Porque su palabra es viva y eficaz, entonces podemos confiar completamente que recibiremos las promesas que en ella encontramos. Pero para poder recibir las promesas tenemos que saber esperar en él. Claro está en que en ocasiones el esperar en Dios no es nada fácil. No es fácil porque en ocasiones se presentan situaciones o circunstancias que nos alarman y desesperan. Pero son en momentos como esos que debemos fortalecer aún más nuestra fe a través de su santa y divina palabra. Son en momentos como esos que no podemos olvidarnos de que Dios es nuestro escudo. Es como nos dice Proverbios 35 cuando leemos. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Como les dije, esperar en Dios en ocasiones se nos hace difícil. Se nos hace difícil porque deseamos que las cosas se resuelvan de inmediato. Se nos hace difícil porque las pruebas por las que nos tocan pasar en ocasiones son difíciles. Pero sepamos que aún en esos momentos difíciles existe un propósito de Dios. Pero debemos saber que no obstante lo difícil que pueda ser la prueba, Él cumplirá su propósito, y al final de todo, hallaremos una bendición. En otras palabras, las pruebas nos sirven para bien. Quizás algunos digan o piensen que no puede existir nada bueno en momentos de dificultad. Pero esto es algo que se dice solo cuando miramos las situaciones con nuestros ojos carnales. Digo esto porque son en momentos difíciles cuando Dios nos revela muchas cosas referente a nuestro alrededor. Son en momentos difíciles que Dios te revela quien verdaderamente te ama. Son en momentos difíciles que Dios te revela quienes son tus verdaderos amigos. Son en momentos difíciles que Dios te revela en quien puedes confiar y a quien puedes acudir. Pero, la impaciencia detendrá que puedas ver la mano de Dios en esos momentos difíciles. La impaciencia detendrá que puedas ver la bendición que Él derrama sobre ti. Como les he venido diciendo, esperar en Dios no es algo fácil. Yo les puedo decir que al igual que todos aquí, yo también me impaciento de vez en cuando y me gustaría ver las cosas resueltas de inmediato. Especialmente cuando me toca pasar por una prueba o situación pero también sé que en la tribulación existe algo que debemos aprender. Sé que cuando espero en Dios, le estoy complaciendo. Fíjense bien cómo nos dice la palabra en Salmo 147.11 cuando leemos. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Repito, esperar en Dios no es fácil. La mayoría de nosotros queremos las cosas no ahora, sino ayer. Queremos las cosas de inmediato, pero preguntémonos, ¿qué si Dios también tuviera esa impaciencia? Si Dios tuviera nuestra impaciencia, este mundo se hubiese acabado hace ya mucho tiempo. Si Dios tuviera nuestra impaciencia, el hombre ya no existiría. Pero, Él no lo ha querido así. Dios desea de que todos seamos salvos.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 Pero ahora examinémonos y reflexionemos. Ahora preguntemos, ¿qué sucedería si nuestro Señor regresara a la tierra en este mismo momento? ¿Nos encontraría Jesús listos para partir con Él? ¿Hemos experimentado un verdadero arrepentimiento? Estas preguntas nos obligan a reflexionar en la condición espiritual que nos encontramos. Estas preguntas nos obligan a que examinemos cautelosamente nuestra relación con Dios. Es por eso que te digo en el día de hoy, no te detengas en tu caminar con Cristo. No dudes de que Él está presente y en control de todo. No detengas tu crecimiento con las dudas, el rencor y la ira. No importa la situación o circunstancia, espera en Jehová y Él te dará la victoria. Cuando perseveramos con paciencia y esperamos en Dios, no existe situación que no podamos vencer. Cuando perseveramos con paciencia, no existe muralla que no sea derribada. Cuando perseveramos con paciencia, no existe barrera que no podamos superar. Con esto voy a concluir. Si en el día de hoy te llamas Hijo de Dios, si clamas confiar en Aquel que venció a la muerte en la cruz y resucitó de entre los muertos para darte salvación y vida eterna, no permitas que el enemigo te aparte de la presencia de Dios. No permitas que el enemigo te aparte de la victoria que Dios desea entregarte, usando la impaciencia y el desánimo. No permitas que el enemigo te haga tropezar y caer. Fortalécete hoy en su palabra, levántate en búsqueda de la victoria que el Señor quiere entregarte. La prueba puede ser difícil, la situación puede lucir invencible, pero recuerda lo que nos dice su palabra en Salmos 37-39 cuando leemos.